amigo y amigo que estás ahí del otro lado del cristal, pues este video es para desearte una muy linda semana y para ponerte al tanto de lo que estamos haciendo todavía a estas alturas del año, así con la banda. ¿Y qué estamos haciendo, bien? Pues lo que vamos a seguir haciendo esta semana, para que se lo sepan, ¿verdad? Ah, es sí, sí. este Pues seguimos produciendo en el segundo disco de Cranion, vamos uh -huh. a seguir componiendo, vamos a seguir grabando y ensayando para los shows que ya vienen sobre todo estamos trabajando diferente porque estamos lanzando sencillo por sencillo a, aún antes de sacar el disco completo uh -huh. entonces una vez que completemos el disco se va a lanzar físicamente tenemos una fecha que sería para noviembre y le vamos a echar todos los kilos para que salga para entonces pero van a poder estar este viendo los avances de algunas rolas y las que vayamos terminando las vamos a ir soltando con su respectivo video, o sea que deben estar muy pendientes niños porque en verdad Uy. están quedando muy chidos, esta vez el Piporro se, se, se discutió, eh, el Leo se discutió, este entonces eh, suena muy chingón, suena muy chingón y no se lo vayan a perder, tú qué opinas bebé? <risa> La verdad es que sí. Es que le encanta que le digamos. Bebé. Sí, por favor, pónganme ahí, bebé también. No, pues estamos muy emocionados Por porque puedan escuchar, bueno, por poder terminar esto y porque puedan escuchar el nuevo producto de cráneo, ¿no? Eso es lo que también tengo que decir. Ah, no, y que va a venir la, la, la fecha también, como dice el voz estén pendientes, porque ahí vamos a presentar también. Ya no voy a decir más. Ay, qué bonito lo dijo la verita Sí. Niños, niñas, caramelos y bolitas Estén tener pendiente Ay, joder. Y sin más por el momento Nosotros somos Cranion El poder del rock Nos vemos en la que sigue, pórtense mal Cuídense bien Y chao <risa>